Oedi, Oedi, pero empezamos así, Oedi. Empezamos así, Empezamos así. Es un tío. ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos un día más al sorteo de Pokémon X. Y. Z. Por fin han pasado 1500 millones de años y vamos a sortear la copia de. ¿Cómo, cómo se decía, Oedi? ¿Ya lo sabes o no? Eh, sigo sin saberlo. Pasaron 7 meses sigo sin saber cómo se llamaba. El diamante brillante y perla reluciente. Madre mía. Cerebro galaxia. Galaxy. ¿Cómo os va todos, chicos? ¿Qué tal la vida? Hacía mil que no nos cruzábamos otra vez, eh. Nuestros caminos. Vidral. Eh, poco, eh, sí. poco se habla. Poco se habla que hoy vamos a hacer el sorteo de lo que fue la mejor serie de todo YouTube. La pregunta es: ¿será una saga de series? Lo descubriremos este año. Uy, ¿Habrá mm. otra? Uy. Ya veremos qué pasa Like si queréis otra serie, obviamente eh, eh, Vale y, y ya que está, como seguramente no suba más vídeos en un tiempo Feliz año nuevo a todos <risa> <risa> vale. De locos Javik se ha borrado de Youtube ¿eh? escobina, escobina, escobina. <risa> <risa> Es coña, <broma>, es volveré, volveré <risa> Bueno, ¿le damos o okay? qué? A ver, no, vamos a explicar expliquemos cómo... Cómo Exacto. Funciona. Expliquemos la, la modalidad Javi eh, sí, sí. Entonces, pero el que explicaba el sorteo no era OED bueno, venga, vale. Eh, el caso, tenemos, eh, como veis en la pantalla de Eco, pues de los el número del 1 al 45, que son los episodios que hemos subido. Como nos daba toda la pereza tener que pasar todos los episodios por un sorteador, pues vamos a elegir un número aleatorio entre los 45. Vamos a darle a esto. Y luego ese episodio lo vamos a pasar por una aplicación que tiene Eco también por ahí. Que nos elige un comentario aleatorio y dos suplentes, por si acaso. Eh, no aparece la persona que tiene que ganar. Si, si aparece un comentario en nuestro propio, pues una pena. Lo siento mucho por vosotros, <risa> chicos. Pero saldremos ganadores nosotros. <risa> de locos, que Oedi no tiene el juego, estupendo. verdad, hace falta una Switch, pero bueno, o sea, eso. Claro, también, pero bueno. Primero es elegir el el, comentar, el el capítulo. Que eso, cuanto más hayáis comentado, pues más probabilidades tenéis de llevaros el pedazo de juegazo increíble. Obviamente. Excelente. Una porra, ¿qué número creéis que va a salir? Una porra. El 13. El 23 Agarra, es que me crece, bro ¡No! Eh. El... <risa> vale, pues el 33 y falta de respeto Hike, no grabamos hace 8 meses Y me como una falta de respeto increíble Vale, pues venga 3 2 2 1 Let's ah, go Pensaba que... <risa> que iba a hacer eco 3, yo 2 y, y, y hoy di 1, ¿sabes? Uh, el 6 de los primeros capítulos, creo que es capítulo mío, creo que es capítulo mío. No, Ojo. es mío. No, es de eco, es de eco, este eco. ¿En serio? Ah, es verdad, tengo razón. Este chico. Te lo voy, borracho. Vale, era el capítulo del Kecleon que mató a Javix, oh. lo cual es bueno. Ah, ya ah, me, me da buena vibra, me da buenas sensaciones. Esto es muy bueno. Esto me gusta. es Mi farfetch'd. No. Vale, le doy. Vale, esto carga los comentarios. Debería hacerlo rápido. Uf, ahí está. ¿Cuántos hay? Eh, 36 eh, participantes. Solo 36. Bueno, bueno, bueno. Eh, por esto mismo, nosotros decíamos en todos los capítulos que mientras más comenten en todos los videos, más posibilidades van a tener. Esos. Así que eh, de, de futuros a una próxima serie, ya saben cómo es la modalidad. ¿Saldrá un comentario hater? Vale, chequea, che, por favor, ah. chequea si damos alguno de nosotros tres ahí. Por eh, curiosidad, como salga como como un comentario hater, oh, me puedo llegar a morir. El comentario de Emi. Solo por los caracteres debería, debería ganar. De lo que es comentario de mí, literal. Y ahora ponemos dos suplentes, un ganador, que no se filtre duplicados, aunque no hay duplicados, y una cuenta regresiva de cinco, tío, para darle tensión y todo. Esto, esto es maravilloso. ¡Ojo! Y le, le, le, le pones musiquita ahí de suspenso. ¡Ojo! <risa> me, me gusta, ¿no? Me es un, unos redundantes. <risa> un zoom, intensidad de la pantalla. Pimba. ¡Pimba! Ah, no, espera. ¡Pimba! <risa> ¡Estás saboteando! <risa> ¡Cinco! A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ojo! Jonathan Lucero. El comentario es. Aplausos. Team Havix. Team Havix. Perfecto. No me gusta, no me gusta esto. enorme, Jonathan, tío. Eres un genio, bro. Vale, Eres un genio, merecido. Vale. Que, Lucho, Lucho es suplente perfecto. número uno, por si no apareciese Jonathan. Que también era Team Havix, sí, así no. que perfecto, me sirve. Y luego. Creo que la va Badin. De... ¿Puedes ver los comentarios de esos, de esos dos? Sí. A ver. Ahí en el episodio de mañana la de Rips que se van a escuchar, loco. Y y, y no, bien, se cuentos, no se equivoco. Seguro que mueren. Muy buen vídeo. No me arrepiento de suscribirme y seguir esta serie. Grande Lavadén. De, de locos, de eh, un locos. Un aplauso por el ganador y los suplentes. Puedo que serios. bueno, eh, Se puedo, pondrán en contacto asegurar, con nosotros para Puedo asegurar que nuestros Que los tres son suscriptores míos, ¿vale? Así de primeras puedo, de, puedo asegurarlo. Entonces. De locos. Estupendo. Yo, Diría, esperemos que también. <risa> si no, no, me enoja. <risa> Lucho, sé que sí, pero. bueno Suscribiros, perros. Tenéis todos los canales en la descripción. Me cago en pato. Y si no les conocéis, tenéis un problema muy serio. Entonces, eh, bueno, los, el ganador Jonathan y tanto los suplentes se tendrán que poner en contacto con nosotros o nosotros con ellos. Pero bueno, eso ya se verá por bueno, mensaje privado. Vía, vía Twitter, Twitter solamente. Vía Twitter solamente. Ah, exactamente. Eh, tendréis los tres Twitter en la descripción. Tendréis los tres, si os acuerdo, tendréis los tres Twitter en la descripción Ahí, para que. Nos contactéis a, contactéis a cualquiera. Y si no os acuerdas le voy a poner un comentario diciendo que se olvidó y poniendo mi Twitter. Perfecto. Y, y, perfecto. Y, dejan, y dejando mi cuenta de Paypal. Ahí abajo. No es mala, no es mala. De la Pues nada chicos, despedimos por aquí. Espero que sea haya molado. Eh, apoyar a la serie, quiero decir. Porque el sorteo no tampoco tiene mucho. Sí, claro. eh, para la eh. próxima serie, apoyada a muerte. Dejad un super like y comentario en todos los episodios para tener más posibilidades. ¿Y queréis decir algo, compañeros? Eh, feliz Navidad, felices fiestas a todo el mundo y, que, y, que, y a los ganadores, evidentemente Que tengáis un gran año nuevo, amigos Felicitaciones a los ganadores, que pasen unas felices fiestas todos eh, Y que este video Dejen un buen like caso si quieren Una próxima serie, los tres juntos Y sobre todo traer eh, en la próxima serie Un pedazo de sorteo, como lo fue este The... yeah. eh, De leyendas Arceus Uff, uff Spoiler, spoiler Se divirtó todo <risa> Hasta aquí, compañeros. Eh, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Espero que Eko esté dejando este clip al final. Suscríbanse a mi canal <risa> y dejen un like.